Bienvenidos a Darktoons, yo soy Polaris y el día de hoy les traigo el especial de 70.000 suscriptores. En realidad este iba a ser el especial de 60.000 pero creo que crecimos un poco más rápido de lo que esperaba así que ahora es de 70. Anteriormente en la comunidad les dejé una foto para que me dejaran sus preguntas y responderlas en este video. Si tu pregunta no aparece aquí no te preocupes, es que son demasiadas, seguramente la responderé quizás en un video próximo o en mis historias de Instagram. Les dejaré el enlace en la descripción. Ahora. Sin más, comencemos. ¿Cómo surgió el canal? Varias personas hicieron esta pregunta, así que les respondo rápidamente. Verán, Dark TV tuvo la idea de crear un canal hermano llamado Dark Toons y me contactaron ya que yo sabía del tema y aquí estoy. Abby Otaku pregunta... ¿Cuál es el fandom más tóxico que te has encontrado? Bueno, no sé si tóxico, pero el más problemático con el que me he encontrado es con el fandom de Miraculous Ladybug, ya que en un video de noticias se enfocaron más en atacarme por el nombre de la protagonista que enfocarse en ver el resto de la noticia. Gabriela Arauco pregunta ¿Cómo puede uno entrar a trabajar en el mundo de la animación? Esta pregunta me gusta mucho, pues primero creo que deberías definir si quieres ser escritora, animadora o productora, o si tienes un proyecto animado podrías presentar en el programa de pilotos de Cartoon Network o en el Ideatoon de Pixelar en México, como hizo Orfrelli con Annie y Matt. EntiFan pregunta, ¿qué opinas de la controversia alrededor de villanos que surgió luego del lanzamiento del piloto? Creo que es una pena, eh, acaban de realizar el primer episodio y hay muchas personas del crew que se están quejando porque no les dieron el crédito. Por ejemplo, el diseñador de sombras es una de estas personas del crew que se están quejando por no recibir créditos y realmente es una lástima. Espero que en un futuro sí les den el crédito que se merecen y no afecte la producción del proyecto. Alejandro Chávez pregunta, ¿qué opinas de la animación latinoamericana, ¿crees que los premios Quirino hagan una diferencia y ayuden a mejorarla? Yo no creo que una premiación ayude a mejorar el medio como tal, pero sí a unir a los diferentes talentos de diferentes países. En cuanto a la animación latinoamericana, creo que aún está en pañales. Ya tenemos villanos o golpea a Durohara, pero aún falta mucho por recorrer. Lord F pregunta, ¿qué es ¿Qué más esperas de la película de Invasor Sim? ¿sí? Pues espero que sea tan buena y que la vean tanto que vuelva a la serie en Netflix. Tito L. Rap, ¿cuántos años tienes? Curiosamente esta me la hicieron varias veces, tengo 25 años. Pedro Trihuarta Silva pregunta, ¿tú qué es lo que quieres ser? Wow, pues es una pregunta bastante personal, pero quisiera ser multiinstrumentista. Ya estudié 11 años violín en una orquesta, sé un poquito de guitarra y de teclado, pero quiero mejorar y quiero aprender batería y bajo. Carlos Hernández pregunta, ¿te gusta Gorilas? De hecho sí me gusta Gorilas y tengo un disco de ellos y de otros grupos como Keania, Perfect Circle, Radiohead y muchos otros porque también los colecciono. Alex Patata Ugu pregunta, ¿cuál crees que ha sido la noticia más impactante que has dicho en uno de tus videos según tu opinión? Salúdame. Saludos Alex y creo que la noticia más impactante del canal es la de la aprobación de Infinity Train, sobre todo porque fue la que marcó un antes y un después en el canal, fue la que disparó un gran número de vistas y sí, creo que esa es la mejor. Nova, el guardián de la galaxia, pregunta, ¿cuál sería tu top 5 de villanos favoritos de la animación? Uh, esta está algo difícil porque hay muchísimos muy buenos, pero sin pensarlo mucho, creo que serían Hades, Maléfica, el de las chicas superpoderosas y en general los antagonistas de Coraje, el perro cobarde y por supuesto Joker de Batman, la serie animada. Rolando Carballar pregunta, ¿cuál es tu banda sonora favorita en la animación? Otra difícil es... Eh, en general me gusta mucho la música de los clásicos Disney, también podría decir la banda sonora de Over the Garden Wall y en específico Everything Stays de Marceline en Hora de Aventura. José636 pregunta ¿Cuál serie te ha dejado con un mal sabor de boca con el final? Uh, Para hacerlo corto, Star vs las Fuerzas del mal. Abel Rodríguez pregunta, ¿la serie de The Last Kids on Earth está inspirada en The Last of Us? Saludos desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador, Abel. Y no, The Last Kids on Earth está inspirado en una saga de libros de Max Breiler. Chepon Full COC pregunta: ¿De dónde sacas toda la información sobre las últimas noticias de animación? ¿Acaso te pones a revisar todas las redes de todos los animadores del mundo? Eh, en realidad sigo muchos portales de noticias como Animation Magazine, Variety, Deadline. Cartoon Brew, y sí, de hecho sí sigo a muchos autores en Instagram y sobre todo en Twitter porque allí puedo tener información de primera mano para ustedes. Leo Aben pregunta, ¿qué opinas de que rechacen a Sonic el erizo para su película retrasando así la misma? Me parece muy bien, está bien feo. Oswaldo Segbas pregunta, ¿cuál de las nuevas series de Cartoon Network te emociona más? Infinity Train y Mao Mao Heroes of Pure Heart. Este Carlos pregunta, ¿qué serie animada borrarías de la faz de la Tierra? Super Drax. Máximo Cabrera pregunta, ¿Marvel o DC? DC Forever Bonnie237 pregunta, ¿qué opinas de la animación stop motion? Me parece que es increíble y que hay que tener mucha paciencia y de hecho mi película favorita de stop motion es El extraño mundo de Jack ¿Cuál es tu serie animada favorita? Esta fue una pregunta que también repitieron mucho los comentarios, por eso la digo en general y serían tres. Batman, la serie animada de los noventas, Teen Titans, la vieja, no los nuevos, y Avatar, la leyenda de Ang. Yellow Blue 4098 pregunta, ¿cuál es tu personaje animado con el que más te identificas? Starfire, de los titanes, porque soy tan sentimental como ella. Guasón y Harley preguntan, ¿quién es tu novio? El Dallaser. Julio César García Alba pregunta. ¿Qué opinas del anime? Pues también me gusta muchísimo el anime. De hecho, en mi infancia creo que vi más anime que cartoon. Veía mucho Inuyasha, Sakura Carcaters, Dragon Ball, Slayers, etc, etc, etc, etc, etc. Rafael Veraza pregunta, ¿cuál es tu anime favorito? Sakura Cardcaptors e Inuyasha. Funkoland pregunta, no sé si ya te hicieron esta pregunta, pero ¿algún día vendrás a México a algún evento? Saludos, ven a Monterrey, por favor. Pues sí, me encantaría ir. Y ahora que lo pienso... Ustedes pueden hacer esto posible, por ejemplo si contactan algún evento de su ciudad que esté relacionada con el tema, les podrían dar mi correo electrónico que estará por aquí y me contactarían y si todo sale bien podría ir a su país, sobre todo a México para comer taquitos. Nautica PG26 pregunta ¿Algún día vendrás a Colombia? Y por favor que sea Cali porque siempre todos van a Bogotá y pues yo te quisiera conocer en persona, gracias. Hola Nauti, saludos hasta Cali. Y pues sí, aplicaría lo mismo, ya saben, ciudad, evento, correo. Lourdes décima Boaglio pregunta. ¿Sabes más o menos cuándo saldrá la nueva temporada de Final Space? Sí, por supuesto, saldrá el 24 de junio en Adult Swing, más adelante en TBS y luego en Netflix más adelante en este año. Aaron Game 312 Pinto pregunta: ¿Alguna vez se te ocurrió alguna idea para una serie o película? De hecho, sí tengo una historia, pero no les haré spoiler hasta que esté terminada. SGS oficial pregunta: ¿Animación indie favorita? Serían Mystery Schools y Hasbin Hotel. La risitas, ¿actualmente tienes algún crush animado? Inuyasha Forever Pikachu te pregunta Mi pregunta es si tienes un perro, un gato, un novio ah, Tengo una perrita que es una cocker llamada reina Es igualita a la de la dama y el vagabundo No tengo gato y si tengo novio, Daliser Daniel lo pregunta Oye, yo creo que te hiciste una pregunta ¿Qué piensas de mi serie favorita, Ed, Ed y Eddie? ¿Te gustaría que volvieran? La verdad sí me gustaría que volvieran pero como unos fanarts que he visto donde ya son como adultos jóvenes creo que así sería muy interesante Damian González ¿De siempre has querido tener un canal para hablar de animación o en un momento has querido incluir otros temas? Pues, inicialmente quería tener un canal de música, más o menos como el de Jaime Altozano o el de Alvin Sanchez, pero me decidí por animación, pero eso no impide que más adelante me haga un segundo canal. ¿Ustedes me apoyarían en este proyecto? Carlos Romano, ¿cuál es tu serie más esperada para este año? Esas serían Infinity Train, 12 Forever, Has Been Hotel y diría The Old House, pero la retrasaron. Something exciting. ¿Cuál es la talla de tus zapatillas? Esta es una clase de fetiche extraño o algo así. José Joaquín Ruiz Vera. ¿Has querido dibujar a Charlie de Hasbin Hotel? Sí, pero nunca tengo tiempo. Elías Alderete Reyes. ¿Con qué programa editas tus videos? Saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Y edito con Adobe Premiere Pro CC 2017. Me costó aprenderme el nombre. Emmanuel Wecker. ¿Estudias locución? ¿Cómo aprendiste a producir tus videos? Pues es una historia un poco larga eh, y caótica, ya yo sabía algo de edición básica porque hacía AMVs de Inuyasha y de otros animus en un canal, nunca lo van a ver, y después conocí a Daliser, él eh, me ayudó a pulirme y a mejorar mi locución y aquí estoy. José41 Seyer ¿Cuál eliges, Pixar o Dreamworks? ¿Quién es tu youtuber favorito? Um, Pixar, sin pensarlo mucho. Y mis youtubers favoritos serían Yellow Melo, aunque ya casi no haga contenido, Jaime Altozano, Alvin Search, Sventures y Coreano Blogs. Es demasiado tierno. Alan Jackson. ¿Qué es lo que más te llama la atención al ver una serie o película animada? El diseño de los personajes, la trama, quién lo creó, las críticas o el estilo de animación. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos para ti hasta la Ciudad de México. Y para hacerlo corto, creo que lo que más me llama la atención es la historia. Joel Gongora Berna ¿Trabajas o estudias? Y si estudias, ¿qué es lo que estudias? Y lo mismo con el trabajo Eh, pues ya culminé mis estudios Estoy graduada como farmacéutica Y trabajo en producción audiovisual y en YouTube Emma Animes pregunta ¿Harías videos sobre críticas? Mira, es muy posible, pero no les voy a espolear nada Jordan Tapia Ortega ¿Por qué eres tan guapa? I it you Paul Luján para ti, ¿qué fue Over the Garden Wall? Fue una excelente miniserie con una gran banda sonora. Daniel Manso, ¿podrías saludarme? Es una pregunta. ¿Por qué no? Oli. Elric, ¿qué serie de Netflix te gusta más? Uh, si son series fuera de la animación, diría que Scorpion y Orange is the New Black. Adrián Escobar, ¿a qué hora sales por el pan? Pues a las 5. Andrés Lozano, ¿puedo ser el último comentario? ¿Por qué no? Y bueno, esto ha sido todo el especial Espero haber resuelto la mayoría De sus preguntas, ya saben que eran Muchas. Aprovecho para recordarles Que todos los lunes estoy en un podcast Llamado Geek Time en Twitch El link lo pueden ver en la descripción Allí estaré con Dark TV, con Mike De Dark Films y con Dalicer También los invito a mi Instagram Por si quieren conocerme un poco más Y darle like a la página oficial del canal En Facebook. Muchas gracias a todos los que Participaron, ya saben que esto no sería Posible sin ustedes, nunca me imaginé llegar tan lejos, ya somos 70. Espero pronto lleguemos a los 100 para hacer un video especial con la placa y ya saben, sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Tools.